Buenos días nuevamente, eh, Jorge Vega y estoy en este momento agradecido de que nuevamente hayan venido y estén en, en estas charlas que hemos estado haciendo durante todos estos meses y que varios varias instituciones nos están visitando de leer, manera continua, eso nos ayuda y la verdad nos, nos motiva son cosas que entre esta pues, nos ponen muy contentos porque exactamente eso es lo que queremos ¿no? poder cerrar más las ventanas que tenemos, el trabajo Sabemos que todos trabajamos como que más nos gusta que es el fútbol americano y darle esto a los chavos, pues al final de cuentas te pues, necesitas sacar de algún lugar. Entonces, nuestros coches ahorita de Liga Mayor, si ya lo habían este, escuchado, están en Texas, en, en la universidad, están en una clínica, continuamente, pues eso es lo que queremos hacer, nosotros tener tener esta, este conocimiento y poderlo bajar y, y claro que siempre lo queremos pero en este momento eh, presento a Gibran González, Gibran es eh, nuestro encargado de toda la cuestión de video, algo que nosotros hacemos prácticamente eh, en el campo, pues siempre que tenemos que estar checando, sacando números, toda la estadística, nosotros en el campo pues muchas de las veces no alcanzamos a revisar y poder hacer todo lo que queremos en correcciones, pero pues el trabajo de oficina, el trabajo de video, estadística pues desde, debe de venir de algún lado. Creo que es una de las áreas más importantes que se debe tener para poder tener el trabajo. Es el material que tenemos en el día a día y con el trabajo que está haciendo el día de hoy la verdad que estamos creciendo y estamos avanzando hacia algún lado. Queremos eh, que el día de hoy pues, nos platique y nos comparta un poco del trabajo que hace también para que lo podamos bajar y también de alguna manera ustedes lo puedan tener en, en sus espacios. Gracias. Gracias. Gracias. Hola González, coordinador de video de Aquí de Texas de México. Este, ya llevo 14 años en esto de la grabación del fútbol americano, entonces muchos, algunos ya me conocerán. Este, y bueno, el el video del fútbol americano es este, indudable. Y bueno, yo he venido aquí a, a ayudar al equipo de Liga en este aspecto. He ido mejorando las tomas este, y bueno, con estos programas que a lo mejor muchos no conocen voy a explicar un poquito de su funcionamiento básico, que es desde ya enseñó el stay es ustedes que, que se graban las prácticas y esto ayuda bastante al mejoramiento de cada, de cada eh, jugador posición y mejora la, el desarrollo del juego. Y bueno, vamos rápido con esto. Funciones básicas, el juego que es una herramienta de que nos sirve para eh, revisar el video. Eh, juegos, bueno, tendencias, este, script, scout. Entonces, esto pues se requiere básicamente el video para funcionar Tenemos la aplicación, bueno, la, ya, como tal. Tenemos aquí el hall, que es la librería, que es lo que estamos viendo ahorita, que es donde almacenamos todo este listado de juegos. Tenemos el manager library, que es como el, la parte trasera del de la aplicación, que es donde lo hemos realizado donde podemos este, mover nuestros playlists, que así le llaman que es, este, se graba la práctica y se divide por este, partes de la práctica eh, jugar contra la ofensiva de águilas blancas de gamos, de bucaneros de jugar con nuestra ofensiva eh, ejercicios como el parros coach todo esto se graba en un solo clip bueno, y se va dividiendo en un esta parte también nos sirve por los si es que tienen el acceso a la cuenta borrón video aquí lo podemos recuperar tenemos 30 días para recuperarlo y ahora, lo volvemos a ver tenemos la parte del exchange que es este, el intercambio con los otros equipos entonces este, tenemos el equipo con Águila Atlanta, le podemos mandar nuestro video, ellos nos mandan el suyo con cualquier equipo que tenga foro a la situación. este es este PlayTool es básicamente donde se escriben los scripts cada práctica que hacemos aquí en Tech Ciudad lleva un, este, una serie de cosas que, se, que se llevan a cabo tanto como scout como nuestras entonces están aquí está el esquema está la posición del campo las llaves que vamos a jugar por avanzar y la formación y toda esa información la que se llena en el en, esta, en el team es básicamente quien lo maneja pero algo importante que manejamos aquí como básico es el, el, el, el, el llenado de nuestras actividades porque, pues, aquí se mete eh, los cont de temporada que tenemos contra Leones y vaca, Tigre, que fueron Santa Fe y Leones y Cuernavaca, fue nuestra Tigres Tigre CSH ya fue nuestro primer por temporada y así le podemos meter los eventos. Y los agregamos, luego práctica, lo que necesitamos agregar. ¿Cómo se ve de este lado? Y para hacer una pequeña demostración, hay alguien que ya haya manejado el programa. Sí. ¿Ya lo usa? ¿Usted lo maneja o lo maneja bien? No. ¿Y alguien que no lo haya manejado antes? ¿Me ayuda por favor? Vamos a hacer la, lo que hacemos. Pues, que, como que es algo básico, son tres pasos sencillos. Es pues, subir el video, el intercurs y el llenado de la data. Que es lo, lo, lo esencial para tratar a trabajar el proceso. Problema. ¿Qué tal coach? ¿Es, te... bueno, si se fijan en la parte superior derecha, hay una parte que dice upload o Subir. Entonces ahí le fijamos. Cerramos esa ventana. Y aquí hay una opción de incluir o no incluir el video. Por lo regular, muchos coches lo presionan sin audio porque es mucho ruido de, de la tribuna, de los tambores sobre todo en Panamá que todavía están permitidos. Pero no es más que el criterio. Entonces por lo regular siempre le quitamos el audio para, para evitar esta, esta señal no, se lo quitamos seleccionar archivos y buscamos la carpeta en el escritorio ahí lo que dice CCM, CCM avanzando 14 de abril y ahí las tomas se vienen en 3 el coche ya hace rato les enseñó la toma abierta o sideline la toma cerrada, type o back view o la toma wide que es la que vieron del Mandar mi toma abierta de receptor al receptor o con el entonces empezamos con el site ahí podemos con control a seleccionar todos los archivos y los abrir nos vamos a la parte de abajo de la ventana subir ahí ya nos empezó a subir y del lado derecho donde dice el evento de lo vamos a guardar ahí buscamos una que diga cuando bueno, buscamos el 10 de ese abril, eso en, el, en Teams, ahí es donde creamos el evento de Buscamos abril se refiere a nuestras prácticas que estamos en abril, ahí lo guardamos. la type igual seleccionamos todo abrimos y para hasta abajo y en la situación buscamos pues, abrir eh, le ponemos type y salvamos pues, luego vamos otra vez a subir otro ángulo que es el último modelo Aquí es importante que desde un inicio los que les están apoyando a grabar que, eh, graben tal cual las jugadas. Porque luego, eh, bueno, aquí lo que usamos son radios y les estoy diciendo cuándo empezar a grabar, cuando terminar a grabar. Si se fijan, son 14 clips de cada, de cada toma. Al final del juego es más fácil empatarlos que. Y de repente vemos una carpeta con 15 clips, otra con 18, otra con 13. Entonces hay que estarlo revisando. Obviamente se revisa uno por uno para que cuadre, pero es más complicado porque no, no sabemos en cuál se equivocó para eliminarla o ajustarla. Y aquí ya se acabó. Listo. Bueno, este es el primer proceso. Muchas gracias, todos ¿Alguien más que no lo haya manejado? ¿Algún coach que ya lo maneje o no lo haya manejado? De este lado ya que se subieron, llevamos a library y del lado derecho donde está el estado de Ahí buscamos la carpeta de abril. Y sobre el lunes 3, ahí siempre vamos a guardar por default la la, la, la, lo que ustedes suben. Si ustedes lo quieren mover a la carpeta, pues, digamos que hoy es sábado. abril igual buscamos abril y si se fijan ahí están las tres carpetas podemos seleccionar las tres carpetas por favor? y aquí nos da un menú de compartir, compartir, bajar copiar o mover la carpeta para compartir es con todo el staff que está incluido en el programa para bajar es bajar esta información ya sea por clic o un solo clic que incluye los, los clics. o mover la carpeta mover la carpeta significaría crear este, al día de hoy un sábado 15 de abril como ven todos ahí lo vamos a dejar ¿no? para utilizar un poco esto y nos regresamos a ¿Cuál vamos a buscar la carpeta de abrir? Buscamos abrir y vamos a buscar ¿Qué vamos a hacer para impactar las tres tomas? es seleccionar las tres carpetas. Aquí ¿Qué es importante? seleccionarlas sobre el círculo. Porque si ustedes le dan sobre la, las de texto, se va a seleccionar solamente una Si se fijan del lado derecho de donde seleccionaron los, lo, las carpetas Hay una palabra que dice INTERPOTO Eso lo que va a hacer es unir las tres carpetas en una sola carpeta Damos aquí sobre esto No importa sobre cuál las de, lo que nos va, El siguiente proceso es que nos muestra eso no, pero este... hay, opción, hay veces que nos dicen que si lo quiere hacer en automático si están seguros que tienen las mismas tomas en las ah, tres carpetas okay. lo pueden hacer en automático pero si <coughs> no pasa lo que les comenté hace rato de que en una carpeta tienen 13, en otra 15, en otra 20 van a tener que decirle que no lo en automático para revisar una por una la jugada aquí, <coughs> en la parte de arriba de cada clip hay que nombrarle a la toma como les dije abierta, cerrada o white entonces aquí todos dicen dice white entonces hay que cambiarle el nombre a sideline, tie y eso se queda como white para cambiarle el nombre es aquí y, y si se fijan aquí nos da la opción de, de subir hasta 6 tomas de un mismo juego y como lo mencionó el Coach T.S. Este, hace rato entre más tomas tengamos de un juego mucho mejor será nuestro desempeño y mejoramiento de, de las prácticas y del del mismo equipo entonces esta que que es slide la de la izquierda es Sightline, y así queda ahora bien, es importante que las personas que estén grabando los video tengan en cuenta que nos interesa este, ver la formación porque bueno yo que he estado con esto y trabajo con mis que trabajo con compañeros que trabajan con ustedes veo muchas jugadas ya empezadas y esto viene un reclamo hacia nosotros de que estamos dedicados al video de que ya no alcancé a ver la formación, ya no vi cómo pararon, ya no vi cómo esto. Y otra cosa también importante en el video es siempre mantener la toma abierta. Compañeros oh, que se dedican también a esto me dicen que los papás le reclaman porque como se dedican más a la beca con los papás, me dicen que es que los papás quieren ver más de cerca a sus Y digo, bueno, sí, pero el receptor, el córner, el safety, no tienen papas. o qué onda, ¿no? <risa> <risa> no salen, ¿no? las sea, se cierran a, a, a las líneas, a, la, a, la, a la corredor, de los corredores, y hacen una toma de televisión, ¿no? mueven la <risa> cámara para todos lados y entonces también es importante mencionar esa, esa situación que nos interesa ver a los 22 jugadores que participan en el campo y como lo pueden ver pues esto se, se, se mantiene ahí dar ciertas instrucciones ahí de lo que necesitamos en cada toma que queremos ver para qué eso funciona darles indicaciones de los que nos ayudan a grabar por ejemplo aquí este como vemos hay clips de 28 29 segundos aquí hay herramientas que nos ayudan a apartar el tiempo por ejemplo split que significa como Portal, entonces por ejemplo, esta la podemos botar ahí. Le damos el split y ya tenemos los 9 segundos que necesitamos de la, de la toma. Nos queda la toma sin que se muevan los jugadores. De... Viene la formación antes de que se y los primeros pasos. Y esto que es 19 segundos que no nos sirve. Es preferible tener 19 segundos antes de que salga la jugada que un segundo ya empezar la jugada. Lo podemos borrar en el programa. Y esta es para, si nos equivocamos en el corte, nos regresamos, se vuelve a mantener, y esta es, por ejemplo, esta herramienta de combai es por ejemplo, este, que muchos jugadores, bueno camarógrafos grabamos al oficial dando la señal de un castigo o algo así, entonces lo que nos ayuda es a unir a esos tips como yo lo corte. Lo combino y ya vuelvo a tener el mismo clip. O en esta situación de los castigos, este, ya juntamos el nuevo clip con la jugada del castigo. Y bueno, aquí ya nos vamos revisando. Como ya nos había preparado, pues tenemos las mismas jugadas. Y si fijan, ya son las 14. Podemos ir salteando y vamos a revisar que es la misma situación. El que lo hace puede ir revisando que en las tres tomas el balón está sobre el hash izquierdo. Hash izquierdo, hash izquierdo. Sobre todas las tomas alertas, dicen que, ah, a la mujer dice que están en la yarda 30 y eso me enseña que, pues, que coinciden las tomas, que es pase, pase, pase, o incompleto con la carrera y ya. Ya que revisamos que está de, de coinciden todas las tomas, empatan, recortamos, hicimos toda la este, edición requerida, salvamos el, el proyecto. Sobre la derecha, salvar y ya lo está haciendo. Y el resultado final pues es eh, una sola, un solo playlist con las tres tomas. Pero como nos damos cuenta que están las tres tomas, y aquí en el engrane nos dice que tenemos un, un clip con las tres tomas, try line, try y white le podemos poner que nos incluya videos si grabamos con HD o 4K que nos, que nos ponga la máxima calidad de video y aquí mismo si cuando vieron clip no les desactivado la parte del audio aquí se la pueden quitar igual se quitan el audio y ya funciona bien vale, el siguiente paso de esto es el llenado de la data dice con resto alguien más que quiera ayudarme para, para el tema Bueno, digamos, nos ayudas. Ah, aquí hay diferentes este, la, la data o script. Esta es la información que tenemos abajo de, del video. ¿Cómo la llenamos? Hay títulos de, de.. En un juego normal hay que ponerle lo que es el cuarto. 4 cuartos o un quinto cuarto por seis extras entonces lo Ahí le podemos poner uno eh, luego seguimos a odk el odk se refiere a si tenemos la ofensa defensa o equipos especiales que es la cara que es patada de peje patada de kickoff o patada de de, de campo o punto extra ¿Vale? entonces ponerle solo les voy a mostrar la O, que es la abreviatura para no escribir todo la O distancia es este esa, esa es el, la número de oportunidad primera oportunidad segunda oportunidad le ponemos la primera ahí pues avanzamos es eh, la distancia, cuántas yardas es para el primer de 10 ahí le ponemos 10 ¿Ya está ¿En qué posición estaba la peluquera el balón? Cuando estamos de nuestro lado, las yardas son negativas, cruzamos las 50 y estamos del otro lado, son yardas positivas, 2% menos, 20. ganancia en yardas, eso no lo vamos a saber hasta que termine la jugada. El hash es donde está colocado el balón, en este caso está en el centro, el M. Luego las es play type, qué tipo de jugada es pase, carrera, si pase o sí, paso, carrera. Entonces ahí tenemos que dejar correr la jugada para saber qué es la. la... Podemos adelantar un poquito la jugada si ponemos el pulsar de la barra del tiempo. Y vamos a ver que tenemos ahí. Es un pase. Es completo. Entonces pase. Ahí. La siguiente jugada tiene el resultado. Le ponemos completo. Eso hasta ahí como el trabajo de el coordinador de video de cada equipo hasta ahí llega. Ya lo demás lo tiene que llegar cada coach porque eso ya es a, a, el lenguaje de cada coach, la formación que utiliza, el buff que está trabajando, este, coberturas, todo eso ya lo llena el coach. Para seguir con la data, por ejemplo, ahí este, seguimos a la siguiente cuadra, nos bajamos y nos vamos directo a la yarda, a la yarda. Por ejemplo ahí vemos que ya está en la yarda 30. Entonces ahí ponemos menos 30 y la siguiente y en automático nos va a dar este, el avance y la siguiente jugada como avanzó 10 yardas pues en automático coloca que es otro primero el 10 en la yarda menos 30 y otra vez la misma situación tenemos que regresar que hay el hash va a empezar Está en el hash derecho y como está en inglés es con right y, y mismo dejamos correr la jugada. Revisamos el.. pues pase igual, pase completo. Y ya. Ahí en ese resultado también podemos meter si en el juego real nos. Para un castigo le ponemos penalti o la P, PG. Bueno, P, P. ahí nos aparece un listado de las situaciones y ya le podemos poner esto el... En la siguiente, si fue castigo, pues ya le ponemos el programa. Si le ponemos ahí menos 25, nos va a poner que se para atrás 5, pero se va a segunda, pero como se refiere primera, el programa me lo pone menos 25. El programa nos va a poner que va a ser segunda y 15 mando en realidad el primer 15 por el castigo que se repitió en la primera entonces eh, ahí hay que checar esa parte y poner otra vez uno ¿Vale? y bueno, así es con todo el juego hay una forma más fácil de hacerlo que es en tiempo real pero necesitamos un iPad porque el iPad es la única herramienta que la configuración de la aplicación tiene para hacer el llenado de la rota en tiempo real si no, lo tendremos que hacer así, terminado el juego, subir el video y cargarlo. esto pues por el momento, amigos todos, muchas gracias. Después de esto, tenemos... Tenemos un llenado así ya de la data. ¿Cuál nos sirve para, este, como diría Catopio, lo está utilizando? Lo tenemos aquí otra opción de hall, ya que la, la información que tenemos en esto. El... de todos esos pases cuántos fueron completos, cuántos incompletos, cuántos los tiró el receptor, cuántos capturaron al coreback, las carreras también nos, nos ayuda a decir cuántas eh, de cuánta distancia fue, la formación. Cuando fue el pase, cómo se colocó cada información. Pero para tener esto, necesitamos llenar el anterior. Eso, pues, pues, tenemos que llenar toda esta data con los dos necesarios ¿vale? ok ya tenemos esto y queremos cambiar el juego bueno necesitamos en este caso a, a Monterrey vamos a bueno, bueno, vamos a las blancas así sin broncas confiando en que sí me lo vas a mandar o oh, este, tengo mis dudas entonces, para que tú lo puedas recibir necesitas tú mandarme eh, tu video también sí, sí. para esto Entonces, lo que hacen los coches aquí en estas opciones, aquí abajo hay tres herramientas, esta que es como un lápizito, nos da la primera opción, la que tenemos es hacer dibujos este, aleatorios, este es lo sirve para borrar estos dibujos, o dibujos más incompletos que tú eh, bloqueas para acá, tú para acá. primer paso y la señal de cada jugador para quién va la señal entonces estas herramientas las ocupan los coches para precisamente mejorar la, la técnica de cada jugador y corregir algún malpapo que han dado porque la carrera haya funcionado o no haya funcionado ¿tú ahí? No. y pues básicamente esto es el, lo que nos ayuda a todo es muy importante en esta aplicación pues si sí contar con buenas tomas y pues sí a pesar de que con otra los personajes personas se les habían grabar insisten mucho en esa parte que les mencioné al principio de sabes que se lo vendo a los papás pues sí pero los coches también como les dan a los coches digo bueno sí pero también el coche necesita ver ¿no? el perímetro porque si cuando ustedes la juegan tú cierras dejas de ver la trayectoria y ya no vemos sí vemos que la cachó pero no vimos qué trayectoria hizo o que este, ¿Tú qué cobertura tuvo para que el completar el, el, el, el, el, el, el pase o interceptar y pues si no tienen alguna duda o comentario se toman aquí hablamos cualquier duda pueden acercar conmigo a la, a la ciudad eso? Gracias. Para, para terminar y un poquito de la aplicación que, eh, que nos da esta parte mucho nada ya nos va a ayudar nos va a presentar cómo pasamos toda esta información a lo que es el playbook y el scout para que, este, bueno, ya nos genera las impresiones para los chavos cuando nosotros somos ya la impresión de un playbook, se lo damos desde por, con todas las alineaciones y estimaciones entonces gracias por